Querido gringo, ¿cómo está? Buen día. Bien, ¿tú cómo estás? Buen día para todos los que nos están viendo, los que están en sintonía con Avia y Ala, siempre con las pilas puestas. Bien hecho. ¿Tú tienes conocimiento de esa zona? Me estabas explicando un poco ahorita. quiénes los afecta, por el, el, ejemplo? El ¿Qué? sector más afectado sí. para arrancar es el turismo, que tuvieron ah, bueno, que... Obvio, que, que Darle unas dos horas antes y bordear el sector, porque to todos los que van al Camino de la Muerte en bicicleta, yo también lo hacía, Ajá. Eh, entonces se ven obligados a bordear por el barrio gráfico por ahí atrás eh, y pasar directamente. Hay, hay, hay unos caminos. Hay unos caminos que te permiten llegar a, a, a... hasta la cumbre. Hasta la cumbre. Sí, pero no es no, no tan no en buenas no condiciones. Sí, no es lo aconsejable. Pero bueno, las familias y demás. Pues esto básicamente afecta a quienes transitan hacia Yungas. Y así, Definitivamente. Y a quienes y, vienen y a de Yungas, a, obviamente. Y a los que vienen de los Yungas, porque evidentemente van a tener que llegar hasta cierto punto antes de, la, de las marchas e intentar bordear por algún lugar, lo cual genera un caos vehicular grande. Seguro que sí. Bien, bueno, entremos, lo entremos nuestro, en. Sí, lo nuestro es el deporte. Gringo, ayer hablábamos del panorama internacional y tengo entendido que. Y bueno, los amigos ahí en YouTube y demás no permiten su El panorama internacional, vamos a ser bolivianos internacionales. Conrado Moscoso. ¿Sí? Llegó a Bolivia, un recibimiento como se lo merece. Siempre lo he dicho desde el primer día, aquel deportista que traiga una medalla para el país, que ponga en alto la roja, amarilla y verde, debe ser destacado. Imágenes que vamos a continuación, señor director. Así llegó precisamente Conrado Moscoso. Le voy a dar unos cuantos datos. Mire... Qué, qué pequeño estandarte. Tienen su palmarés más de 70 medallas. Entre las más destacadas: oro en Lima 2019, plata en Toronto 2015, dobles masculino, plata en Lima, bronce en Toronto, individual masculino, juegos sudamericanos, Cochabamba, oro. Bueno, más bordeando entre reconocimientos, trofeos, medallas, etc. Y ha pasado el centenar de. De reconocimientos con Conrado Moscoso, sí, ¿no? es increíble. Qué bueno. Ayer llegó a la ciudad de Sucre, así lo recibían gran cantidad de personas y es, es digno de, de aplaudirlo, honestamente. Eh, en un momento más va a hablar con Rado Moscoso, así lo recibían. Pero vámonos con el audio propio, señor director. Tengo que pasar mucho tiempo para poder conseguir justamente esto ahora. Creo que es un fruto de toda mi familia, de todo el equipo que hemos ido planeando todo esto y obviamente más que bendecido, más que feliz y obviamente de estar en casa. ¿Este es el sueño que habías tenido Kevin Conrado, ser campeón mundial? De hecho sí, sí, y es un orgullo decirlo. Eh, soy el primer campeón mundial eh, en lo que es el ráquen en la disciplina de los hombres, en la categoría de los hombres, pues más que feliz, tuvo que pasar como siete años para poder conseguir este título y pues creo que también la perseverancia, la consistencia, y el desearlo mucho creo que me llevó a, a tenerlo ahora. ¿En algún momento te emocionaste hasta las lágrimas allá en México? De hecho sí, de hecho sí. Eh, fueron momentos pequeños porque creo que también tenía el doble, la final de doble dobles, luego el torneo por equipos, pero la emoción siempre ha sido fuerte. Creo que es más la, la, eh, la ansiedad de poder estar acá y también de ansioso de poder compartir todo esto con mi familia y con ustedes puerto claro. de Alcantarí, ¿no? en, eh, ahí cerquita de Sucre, y eh, pero no sé si tienes las imágenes, quizás me esté adelantando. El, ah, la, la viste, la, la, a la ciudad. No, es que vimos la vi. ayer, la entrada a la ciudad fue realmente conmovedora, sí, sí, ¿no? conmovedor. sobre todo no, en no, el No centro. lo puse en, la, en las imágenes, pero sí, fue, fue un ingreso, como tendría que ser, para claro todos que sí. aquellos que tienen una medalla, o pongan el nombre de Bolivia en alto, en cualquier ámbito. Deportivo, eh, profesional, porque le cuento que hay profesionales muy buenos que ponen en alto el nombre de Bolivia en el exterior. Entonces, todo aquel que va y pone en alto el nombre de Bolivia tiene que ser destacado. Bien, eh, ¿usted sabía que también se han traído medallas? La otra vez nos decían, ¿por qué no hablan de Wushu? ¿Se acuerda usted la ah, anterior no, semana? Claro, no me acuerdo, perfectamente. Pues le comento que trajeron medallas para el país. Bien. ¿Quiere conocerlo? Sí. Por favor. Vamos. Nos interesa. Buenas noticias para el deporte nacional porque la delegación boliviana de artes marciales Wushu consiguió medallas para el país y puso en alto la rojo, amarillo y verde en el décimo tercer panamericano de esta disciplina deportiva. Venimos después de haber participado en el panamericano en el décimo panamericano en Brasil, Brasilia en el cual han asistido todos los atletas del continente. Hemos sido convocados por la Federación Panamericana de Wushu para este evento en julio y Bolivia fue con 13 atletas, 13 atletas, 13 mientras que Estados Unidos vino con 120 atletas, Brasil con 100 atletas, Canadá con 50 atletas, México con 30 atletas y así eh, las delegaciones se han ido sumando pero Bolivia fue con 13 atletas. La selección boliviana de Wushu en un acto realizado con una demostración y también se otorgaron reconocimientos a los deportistas que pusieron en alto el nombre de Bolivia. Eh, los 13 de la selección boliviana de Wushu pues eh, han, se han ido preparando con mucho ahínco, con mucho esfuerzo y mucha disciplina, desde niños y jóvenes de alta competencia. Tenemos que seguir trabajando, todavía no tenemos en, este, en esta gestión el sudamericano en Buenos Aires, Argentina, de la cual también tenemos que sa seguir sacando eh, y forjando las medallas para Bolivia. Bolivia tiene mucho talento deportivo en Wushu, niños jóvenes con gran potencial. Eh, pues la verdad fue mi primera experiencia en un Panamericano oficial de moderno, y bueno, pues fue una experiencia totalmente distinta, empezando desde el área de competencia, ya que era una textura completamente la que tenemos acá. Entonces ahí ya se empezó a dificultar más, pero eh, aún así se, se logró hacer la rutina completa y bien hecha. Ahí está. Sí, es felicidades. Sí, obviamente. Para, para las personas que ponen en alto el nombre de los Atletas que también traen... Sí, Premis para Bolivia. Nos mandaron Bolivia. el mensaje, ¿se acuerda usted la me anterior acuerdo, semana? Estábamos no. en vivo y nos dijeron, ¿por qué no hablan de wushu? Exactamente. Yo no tenía idea de qué es wushu. <risa> bueno, todavía periodista deportivo, ¿no? O sea, alguien, yo sé que me van a dar palo los, los haters. Hay algunos que sí me dan palo. Y hay sí. algunos que malinterpretan las cosas. Bueno, uno lee las redes sociales. Hay de como, todo. Hay, hay de todo. Algunos que te aplauden, eres un capo, vas seguir adelante. Y otros que te dan palo y demás. En la viña del señor todo hay. Bien, hablemos de la selección boliviana de fútbol. Usted lo dijo la anterior vez, van a jugar con Senegal, y yo más o menos estaba dubitando porque sí. era una posibilidad. Ahora ya está totalmente confirmado, jugamos con Senegal. Que la va al pre... Mundial Senegal, por cierto, sí. ¿no? Sí. Equipo y, mundialista. Y Sadio Mané, le, como les comento que Senegal tiene un equipo la mejor... Selección de África. ¿Te acuerdas cómo llegaron, no? Esa definición terrible que hicieron con Egipto. Sí, sí, sí. Acordar, sí. ¿no? Y se enfrentaron Mohamed Salah con Sadio Mané. Uh, bien. Tú sigues los deportes. Bien, gringo. El caso es que la, la pregunta que le paso también a usted, ¿con qué equipo le vamos a hacer frente a Senegal? Que es una selección muy fuerte. ¿Qué defensa tenemos para parar a Sadio Mané? Y usted va a decir Lampe. No, he pensado no. en otros Ah, ¿Ah, sí? Lampe, ¿En quién? Lampe en el arco. No, ¿en quién? ¿En, quién es, no, en, en el arco en quién ha pensado? Lo López, Lampe. No, no, no. Tú me dijiste defensores. Para frenarlo a, a Mané Lampe en el arco, obviamente. Ah, ahora sí. Pero eh, mira, eh, a ver, ¿tienes algo? Dilo y después voy a... No, para que la piense... Te voy a dar mi Para que la piense Gringo González, estas son las palabras del presidente de la Federación Boliviana de Fútbol en relación al partido de frente a Senegal. En la logística para el cotejo amistoso ante la selección de Senegal, que a propósito lo dirigirá Pablo Escobar, entrenador de divisiones menores y no así Gustavo Costas. Eh, la coordinación sobre todo con el profesor Pablo Escobar, quien va a estar a la cabeza de, esta, de, esta, de este compromiso con, con la selección de Senegal, que es muy importante para el desarrollo y el, traba, el trabajo de nuestra selección. Hoy es un día definitivo para ya cerrar todo el tema de logística. Se ha trabajado en coordinación con la selección de Senegal. Así que en próximas horas ya vamos a confirmar eh, día de concentración, día de viaje, tardados y demás eh, detalles a toda la opinión pública. Hasta el momento tenemos confirmado ya un partido único. Eh, no está cerradas las puertas hasta el momento, pero eh, hasta el momento, bueno, tenemos como partido único. Eh, Bolivia contra Senegal eh, no hemos hablado todavía con LAMP pero recién vamos a hacer las gestiones, eh, vamos a esperar también eh, la conversación con el profesor Gustavo Costas y el profesor Pablo Escobar para confirmar los convocados y haremos todas las gestiones que correspondan. Por ahora no se descarta que se concrete un partido amistoso más. Existirían tres selecciones interesadas, pero por ahora nada confirmado. Lo que sí se tiene confirmado es el respaldo de todos los equipos nacionales para ceder a sus jugadores a la verde. Existe el compromiso de los 16 presidentes de la división profesional. Eh, esperemos de todos modos ya la lista de convocados para realizar las gestiones con cada uno de los presidentes de los clubes que van a tener representación en la selección. Se eh, trabajaría en la ciudad de Santa Cruz, eso está por confirmarse, como le digo, el día de hoy. Esperemos que se desarrollen ya las últimas reuniones para, de coordinación para brindar esa información. ¿no? Es muy importante todo el apoyo ya del, del nuevo cuerpo técnico. Bien, está, lo, está claro que Senegal quiere un sparring al cual golear y llegar anímicamente bien al Mundial. Eso está clarísimo. Y escogieron a la selección boliviana para eso. Entonces la pregunta es, ¿con qué defensa lo vamos a parar a la gran ofensiva de Senegal comandada por Sadio Mané? Entonces me llegan a la mente muchas dudas en relación a qué es lo que puede hacer la selección boliviana. Estamos en un periodo de cambio de entrenador. No va a dirigir eh, Gustavo Costas porque está con su, con su club Guachipato en Chile. ¿Palestino? Sí, lo va a hacer, eh, sí. va, va a hacer eh, Pablo Escobar. Entonces, y me ¿Y llegan es el técnico, a, las divisiones, divisiones menores, ¿no? me llega a la mente tantas dudas eh, se ha criticado mucho a los equipos sobre todo los bolivaristas criticaron a Oriente que van y se meten atrás creo que ahora Bolivia la selección boliviana va a tener que hacer eso porque si no nos vamos a tener que llevar un, un saquillo una bolsa como dicen y traer todos los goles Correcto. cuidado con lo que digas de la selección porque ahí te están siguiendo he visto ahora esa es, publicación. están siguiendo en de, de, Perú el sí. programa de un periódico peruano lo puedo nombrar pero por supuesto Libero que en cierta medida tergiversaron mis palabras, dice el periodista boliviano, se quiebra, yo jamás me quiebro. Ahí está, dice el periodista boliviano, habla de las eliminatorias y se pone triste, nunca iremos al mundial. Oiga, yo no dije y, que y dice el... ahí el Remy, dice tu nombre todo, todo. Está, está, una, ¿Tu fra... foto? está una fracción. Ah, mira tu foto. Mira sí, tu foto. Ahí al lado del, del gran. Martins, ya, dice se quiebra y demás, está un pedazo del audio, sí. amigos peruanos, ustedes que ven el programa y nos siguen, les sí. mando un abrazo, pero yo jamás dije que nunca iremos al mundial, dije me encantaría que la selección, boliviana al la selección boliviana vaya a un mundial, debe ser bonito, los peruanos tiempo atrás fueron, ahora quedaron eliminados en el repechaje, pero pienso yo que es algo que une a un país, Ahí no hay división, en el caso peruano no hay de Puno, de Lima, no, todos son peruanos, arriba la bandera peruana. Lo mismo en Bolivia, en el 93, 94 todos éramos bolivianos, no hay cambas, collas, chapacos, no, el fútbol tiene esa magia hermosa de unir a un país en un abrazo y de, de sentirnos ganadores. Los peruanos lo sintieron tiempo atrás, los bolivianos queremos volverlo a sentir, dice, a eso me refiero. periodista boliviano, ¿por qué te sientes aludido? ¿Por la foto? tiene mi foto, o, o tal vez utilizarán mi foto y... Y es otro y no, periodista. Y es otro periodista, y, y no, no pusieron porque derechos tú, de autor. tú dijiste, vamos a ir a todos los mundiales, dijiste. No, eso, no, no, no, no. Ah, no, no. Es, es complicado, no es complicado para Bolivia. Sí, por el nivel deportivo, bueno, ver, porque nos no, ponemos no se de trabajaron. Acuerdo. A ver, nos ponemos de acuerdo, a ver, amigos peruanos. Por favor, rec, rec y Play, en mi época era Rec Play, ¿no? Para grabar, no sé cómo se graba ahora. Eh, graben esta parte, por favor. Remy, ¿vamos a ir a los mundiales o no? Si se trabaja en divisiones menores. No, no es esa la pregunta. La pregunta es no, no le voy a responder, pero yo no sé de futurología. Pero los me amigos. Encan, me encantaría saber sobre la futurología. Pero los amigos. Y así están le diría si vamos a ir o no vamos a ir al mundial. Espero. Yo dije. Tu respuesta a los, los amigos. Yo, yo dije que debe ser muy bonito ir a un mundial y que me encantaría vivirlo. Imagínese este. Fue pues ese pe... momento en el que te pusiste a llorar. Claro. No. No. Te no, que, que te pusiste a llorar. Jamás. Está todo grabado. Yo dije que me encantaría como periodista. Relatar un partido de la selección boliviana en un mundial debe ser algo hermoso, que este pechito goleador algún día quisiera hacerlo. Imagínese usted a Remy Conde relatando un partido de la selección boliviana, póngase en el siguiente mundial. Qué hermoso. Rompo el chanchito y vendo mis motocicletas para ir al mundial. Voy, cumplo el sueño y ya. Ya, está bien. A Les, eso me referí. ¿Les quedó claro, amigos del Perú, amigos del Ibero? ¿Les quedó claro? A mí no, a mí no. <risa> me, ambiguo absoluto. Ambiguo absoluto. Casi como, como no, casi no, siempre. No. Como casi siempre. Cuando, no, no, no. Gringo, cómo a, los, los peruanos oh. lo están viendo. Por favor, no le dé palo a este pechito de golem. No, no, Se no, está no. poniendo a favor de los amigos peruanos. No. En contra de su amigo Remy Conde. No, no, no estoy. Como no. boliviano, ¿le gustaría que la selección vaya al mundial? Pero, ¿cómo que no? Me encantaría. A mí también. Eso sí. es lo que dije. Que me encantaría ver a, a la selección boliviana Pero, en un mundial. Pero, pero la diferencia es que yo lo dije seriamente y tú lo hiciste llorando, quebrándote, no, como No, no, no, jamás. Una sola lágrima jamás me van a ver a este pechito goleador. ¿Verdad? Sí. No digas eso. Duro como la piedra. Cuidado, ¿verdad? cuidado con eso. Dale, siguiente. Bien, pasemos. Ya, no, ya. Pongámonos serios. Serios. ¿Qué más así, así eres, así eres serio, mira. Cómo serás de... chistoso. No, bien, Dale. vámonos al feature qué nos depara hoy. Hoy van a hacer la polla. Le voy a ayudar a ganar. ¿A mí? Sí. ¿En serio? Claro. ¿Por qué? Le voy sí? a dar un tip. Vámonos al feature, por favor, a señor ver, director. Dale. A ver, dale. Ahí está Royal Party con Universidad. ¿Cuál es la técnica? En teoría para atinarle a los resultados Analiza los tres últimos partidos y el rendimiento del plantel Cuál fue el margen de posibilidades que ha tenido en cuanto a ofensiva, en cuanto a defensa eh, cuál, Por dónde le han hecho los goles, etcétera? Entonces tú vas analizando te decir? sus temas estadísticos te decir, Las personas que han ganado los grandes premios, millonarios premios de lotería deportiva Fue suerte Eran personas que no tenían ni la más remota idea de lo que era el fútbol por si acaso, un pequeño <risa> antecedente. No, es que yo, yo me voy, yo, es que yo soy metódico. No, Discúlpeme, ustedes me han enseñado así, yo soy metódico. Así me es. meto ahí con, con, los, con los datos. Ahí Dale. está Royal Party con la U de Vinto. Dice el técnico Copito Andrade que si no gana, se va. se va. Otro que se va. Otro que se va. Oiga, Royal Party es una trituradora de entrenadores. Pablo y es Godoy. Stronger. Pablo Godoy. Ay, por favor, ya le dije. Pablo le querían, Le querían hacer camarilla al anterior entrenador. Podían llegar un... No, Pablo Godoy. Pablo Godoy. Si se va hoy día al copito, va a ser por Pablo su Godoy. Su amigo Pablo Godoy. Qué increíble. El gringo González pone la amistad, no, no, Es pesa... la verdad. Es la verdad. Ni lo conozco al señor Godoy. Es la verdad. 10 strongies contra Guavirá. ¿A, ¿A las, qué hora es esto? A las 6 de la tarde. Acá en el Ciles, En ¿no? el Hernando Silis Eso va a estar Diez, bueno. 10 la va a tener complicada. ¿Te parece? Pero con... los tres últimos partidos 10 strongies los ganó de forma muy complicada. Ya. El contra Real Tomayapo metiéndose atrás, etcétera, muy complicado. Acá en la paz lo propio. Acuérdense <coughs> el empate con Palmaflor. Entonces diez eh, trongues al inicio del pampa Villallo le estaba teniendo bien, pero ahora ya está se está complicando ¿Va la a cosa. El tigre? No sé de futurología. No puedes, pero dices la va a tener difícil. ¿Qué significa eso? Va a empatar o va a perder. Si la va a tener fácil, va a ganar. Yo creo que va a Disculpe, ganar no, no, yo no entro en la polla, no voy a dar mi, mi opinión. Bueno. Solo le digo cómo ¿Me, llegan ¿me a ambos. Me venía por aquí. Cómo, cómo llegan ambos equipos. No, vale. yo le estoy contando cómo llegan los ah, equipos. Bien. Para que usted tenga un criterio y cuando llegue Juan, usted entre con patada voladora y bien. le diga todo Pero lo que sí. quiere decir. Bien, Universitario, frente a Bolívar, a las 20 con 15 horas. Esta Hoy, esta noche, en el Estadio Patria. Mañana ya te pregunto para que no me digas una, una cosa que no... no. Yo, yo, yo solo le doy el antecedente. Bien. Mañana el Always ganarán en Billingen. Eso ni, ni que... No hay duda alguna para ¿Ve? usted. ahora te metes a no, hipster, hipster Dije no para, para usted, yo pienso que Oriente Petrolero si se defiende como lo hizo con Bolívar, la cosa va a estar complicada a las 3 de la tarde. Vámonos a la siguiente imagen, por favor, señor director. El tiempo es corto y nos apremia, o si no, me van a dar palo. Palmaflor Flor contra Independiente Petrolero a las 6 de la tarde. Nacional Potosí contra Real Tomayapo a las 20 con 15 horas. Y el jueves, Real Santa Cruz contra Bill Cerman. Aurora contra Blooming. Tabla de posiciones. Solo nos fijamos de, de la primera, pero el segundo son los que no tienen mucha oportunidad, ¿no? Vámonos al siguiente. ¿Tabla? Por favor. Así arranca entonces la fecha. ¡Epa! Epa. Esta es la segunda parte. No, no, no hay la primera. Vámonos a la primera. ¡Eso! 10 strongs con Orwell. 10 Stronges Orwell, Ready Bolívar... Primero, segundo y tercero. Pase lo que pase hoy, sí eh, en esta fecha, sí. el Tigre va a seguir siendo puntero, ¿no? Si te fijas, el Tigre mm. tiene 34, si gana el Always, llegará a 32, no lo Pero al con al un Tigre. partido menos. Sí, de acuerdo. Y Bolívar, que tiene 28, haría 31, no lo alcanza el al Tigre. El no. Tigre seguirá siendo puntero después de esta fecha. Independientemente de lo que pase esta tarde... Frente a Guavirá, equipo al que por cierto lo va a golear de una manera despiadada. Acuérdense. Yo sé que me voy a ganar el, el hate de muchos strongistas, pero esta historia ya la vi. Esta historia en nueve ocasiones. Diez strongs estaba de puntero y en las nueve perdió el título. Terminaba segundo o tercero. Te estás esta mucho, historia ya la vi. No, yo yo que... me quedaría en quién gana esta tarde, si el Tigre o Guavirá. Ahí me quedaría. Bien, vamos a hacer la siguiente imagen, por favor. Dale. ¿Qué es? Eh, la, la, la segunda parte de la tabla. Mira, la atrás. La conversación está complicada. Abajo, ¿no? Royal Party, eh, la U de Vinto, Blooming y Universitario de Sucre están muy complicados. En la tabla. ¿Va, en haber general, cambio, ¿va a haber cambio en el fondo? Puede haberlo, ¿verdad? Sí, sí, puede, sí, haberlo. puede haberlo. Sí, Vámonos a la tabla acumulada. Si el universitario le gana a, a Royal Party, que juegan entre ellos, ¿no? Sí. ¿Es duelo de Coleros hoy? ¿O estoy viendo mal? No, está viendo ¿Puedes mal. Volver está a la, a la, Puedes volver a la, a la tabla, la segunda parte de la tabla. Fíjate. Hoy, ¿quiénes juegan? Royal Party Universitario, ¿correcto? De Vinto, ¿o no? No, vámonos al fecho, por favor. A ver, ya te he hecho duda, ¿no? Ya, ya, ya me yo tengo, no, yo tengo aquí mis chanchullos. pero ahorita te voy a decir exactamente bien, quién juega. Bien, el caso es... Que sí, bien, correcto, está, Royal está, Party está, de Vinto, está exactamente. Está atravesando un problema muy grande y, y todo puede pasar. Mira, fíjate, gana Universitario y pasa de Vinto, a 12, pasa a 12 y lo, y lo deja de en culpa. el fondo a Royal Party. O sea, no es la acumulada, ¿no? Está bien, no es la acumulada, pero es la tabla. ¿Sí? Es la tabla de posiciones. E, e Imagínate la inyección anímica que sería para el equipo de Vinto, ganarle a Royal Party y dejar el último lugar. Pucha, más estimulante imposible. ¿Vamos a la acumulada? Sí, sí, vámonos a la acumulada. La acumulada está totalmente acumulada. Los de arriba, creo que 10 trongues o no nos interesa. Los que pueden descender, Universitario de, de Vinto, Universitario de Sucre, la diferencia simplemente es dos puntos. Eh, Real Santa Cruz, Real Tomayapo cuidado Atomoyapo, ¿eh? independiente petrolero que fuera campeón, está comprometido Sterman y Royal Party, creo que hasta ahí los de, los de arriba no, no, no les interesa mucho esto pero está complicado, falta un torneo más o sea la segunda, la segunda ronda de este torneo para develar así que todo puede pasar milagros han pasado en el fútbol, si no pregúntenle a los de Aurora que estaban peleando el descenso y terminaron siendo campeones en un momento determinado, esas cosas pasan en el fútbol, bien volvamos por favor Yo sé que usted lo vea menos a Oriente Petrolero. No, jamás. No, le dijo equipo chico y ahora va a decir no, que no. Nunca, ¿Se va a negar? No, nunca dije que es un equipo chico. ¿Qué y, dijo entonces? Dije que los equipos grandes son Bolívar y Stronges Ah, ya. Después, o, sea no que, sé, o sea que... lea cada uno como le parezca mejor. Al, o sea que Oriente Petrolero es un... Usted complete mis palabras. Oriente Petrolero es... Un equipo de fútbol de Santa Cruz de la Sierra. Que juega con camiseta verde, corto blanco. Bien. Eh, frente a Oliver Ready el jueves, ¿cómo terminarán las cosas? Va a ser una masacre. ¡Ah, caramba! ¡Oh! Paliza va a ser. Le comento que al igual de su pensamiento, los jugadores no lo piensan así, piensan que el partido va a ser siempre hay que respetar al rival. Demagogia pura. Veamos. Paliza. Después de empatar ante Independiente Petrolero 1-1, cuerpo técnico y jugadores de Uruguay Redis regresaron a la ciudad del Alto, ya pensando en el próximo rival. Sí, un empate que sirve, sumamos un punto ante un gran rival, eh, con 10 hombres, hicimos mérito para este resultado, ¿no? por ahí... Quedó corto igual el empate porque pudimos haber ganado. Este miércoles, los millonarios reciben a Oriente Petrolero a las 3 de la tarde en Villa Ingenio. Los salteños deducen que los cruceños llegarán a defenderse y salir al contragolpe. Dar la vuelta a la página, pensar ante Oriente, un rival muy, muy duro, muy difícil aquí, que hace buenos partidos en el Alto, eh, en La Paz y que eh, nosotros hemos... Venía haciendo lo mejor posible para volver a hacer a West Red de local lo que hemos hecho en los partidos anteriores. A cinco puntos del líder, diez Stronges, Los dirigidos por Julio Valdivieso no tienen margen de error ante el refinero. En casa es ganar o ganar. Sí, tampoco, pero falta mucho todavía. Sabemos que el Tigre siempre lleva puntos adelante y después por ahí hay que ver qué pasa más. Mucho por Bien. ¿Me escuchó? Sí, es un equipo difícil, dice. No, el mismo seguro. jugador de Always Red. Y usted oh. dice que va a ser una masacre. O sea, aquí, ¿quién se equivoca? Va a usted? ser una paliza. Mañana lo charlamos. O no, pasado mañana, en realidad. Porque mañana es el partido. ¿Otras luchas, ¿Pero para todo el staff? No, para nada. ¿No? ¿No? Pero va a ganar, va a ser una masacre. Obvio, pues. Masacre, goleada, se, se, se contempla arriba de los tres goles para arriba. Masacre, me imagino que será mucho más. Entonces, sí, tres, si Oriente Petrolero... Cuatro goles es una, ya, una buena paliza. Pero está paliza. bien. Si Oriente Petrolero... Empatar, bueno, perder por una diferencia de dos goles para abajo. Sí. ¿Acepta la apuesta? ¿Qué apuesta? No entiendo Las nada. Las yauchas. ¿Qué yauchas? ¿De qué hablas? No quiere ¿Va apostar. a el Allways? ¿Para Pero qué? Entonces, si está tan seguro, ¿Tan si está tan contento. Mira, tan... es fin de mes y tienes plata todavía para comprar yauchas. Remy, guarda para la gasolina de tu moto. Ya, deja. Ya. Vamos al siguiente tema, por favor. Bien, eh, quiero No hablar... quiero perjudicarte. Yo soy solidario contigo. Dale. Bien, otra. eh... Imágenes del Bolívar, es un pedacito. Le voy a dar un preámbulo, creo que con Juan lo van a ampliar. Eh, a ver, ¿qué pasó? ¿Usted alguna vez vio el gran centro Mario Mercado Vaca Sí, Guzmán? cómo no. ¿Se acuerda? Tuve muchísimas veces. ¿Podría, ¿Podría explicarme cómo era, qué era? Era, era en, la, en la calle 17 de Obrajes. Ya. Era un edificio de, qué sé yo, Debe haber tenido unos dos pisos, tres pisos nomás. Ya. Era todo del Bolívar. Ya. Tenía unas galerías comerciales que funcionaban en la parte de abajo, pero ¿No? arriba era todo Bolívar. Había una galería de trofeos, de copas... Eh, tenían unas salas de reuniones, en fin, era una, una bella infraestructura que tenía el Bolívar allá. Ajá, bueno, le, este, pero este ya no es el centro, el le gran le, centro en, en ese lugar, sí, construyeron un este edificio, claro. que se está cayendo a pedazos, eh, en fin, está está con eh, algunos problemas. ¿Se no. cayeron algunos azulejos o qué? Ay, ya le digo, usted pasa por ahí y, y caen algunos escombros, entonces no, ahí se No, en hecho... serio. Pero mire, está, está qué así. Qué Oye, mira. No, está terrible la cosa y se supone que es un edificio pero, nuevo. Pero esto ya no es del Bolívar. Esto no, lo vendieron, obviamente. Lo vendieron, lo pasaron a Baiza, hicieron eso y le dieron un... Un cuarto. Un cuarto. Al Bolívar. Al Bolívar, eh, ya no es lo que era el gran... Centro, mal mal el mercado, negocio hicieron los bolivaristas el, el, el, al, al, al, en, esta, en vol, esta cuestión. Volvamos, por favor, esto, esto, este esto tema lo van a tocar con, con, con Juan, me imagino. Sí. Volvamos, por favor, yo solo Tú quiero sabes, darle un, un preámbulo te, te pequeño. Te voy a contar otra cosa más. Tú ¿Sabes que Al lado de la, del centro Bolívar, ya. como subiendo hacia la calle 16 por la 14 de septiembre, que esa es la, la calle que está al lado, eh, funcion, eh, no funcionaba. Tenía su residencia la Embajada de Francia. Ya. Una casa hermosa, como un castillo, que, que estaba justamente pegado al, al centro Cubo Bolívar. Pues te cuento que ese castillo, esa bellísima casa, se empezó a quebrar, a rajar, a, a casi desmoronar justamente con la construcción de este edificio. Entiendo que hay un pleito entiendo que hay un pleito, no es un tema legal, jurídico, justamente por la afectación al bien inmueble que estaba justamente al lado. No tomaron aparentemente las, los recaudos respectivos para evitar, ¿no es cierto?, que con la construcción, sobre todo la excavación de los cimientos de este edificio que está ahora en la calle 17 de Obrajes, que ya no es del Bolívar, ¿no es cierto?, por cierto, eh, pues eh, afectó a la vivienda de la Embajada de Francia. Claro. Tuvieron que salir del lugar porque era peligroso. Un bello edificio, bellísimo edificio, Yo no sé de qué, de qué época es, no sé qué tipo de arquitectura tiene, pero era una preciosura con jardines, con una construcción realmente bella. Todo se quedó en la nada a raíz justamente de este problema. Hoy entiendo que el, esa vivienda está deshabitada. La pregunta es, ¿qué infraestructura tiene Bolívar ahora que hablas? Bueno, no sé, ese cuarto que tú dices que tienen en este edificio, eh, no es, más está, lo de Tembladerani, que no sé en qué anda, ya derrumbaron todo, entiendo, ya no hay ni gradas. Yo, está, yo me acuerdo que conversaba con un ex dirigente, me decía, habían terrenos en Cotaúma, terrenos en el Alto, eh, el Gran Centro Mario Mercado. Entiendo que había algo en Achocaya, eh, sí, si no. Había, había, había bastante sí. infraestructura que hoy Bolívar ya no la tiene. Eh, Bice en su momento dijo que va a dejar la misma infraestructura deportiva que encontró el mismo valor para devolverle al Club Bolívar. Esperemos ojalá, que sea así. Si Esa sea. es una promesa y espero que se pueda cumplir. Ojalá si sea. Lo eh, de Ananta, por ejemplo, es, eh, eso no, no es de Bolívar. No es de Bolívar, es a Claure Group. Y lo del de estadio, que es en Tembladerani tampoco va desde el Bolívar, porque ya está en una concesión en comodato por 20 años a una empresa que la han creado, que es Bolívar 1925, tengo entendido. Entonces... Eh, hincha bolivarista, mucho ojo a este tipo de cosas, porque es cierto, ganar títulos y demás alegra a todos, pero también el tema de la infraestructura, el tema de la historia, uno tiene que ponerse a pensar qué va a pasar con Bolívar de acá en el futuro, ¿cierto? Ahora tienen un, un, un equipo muy interesante, han conseguido, es el equipo con mayor títulos a nivel nacional, el que más lejos ha llegado a nivel internacional, etcétera, etcétera, etcétera, los hinchas saben mejor que yo, pero... Eh, el que ha llegado más lejos a nivel internacional es el Oroes. No, no, Hizo una gira no. en los años 60 que ni te Ah, a, dónde a eso llegó. se refiere. No, yo refiero yeah, a torneos okay. internacionales. Ah, perdón. Usted perdón. siempre me sale por la tangente. Bien, Dale. para cerrar, porque me van a dar palo. Si no, eh, vámonos. Eh, al mensaje. Pero es que es la verdad. ¿Qué Va, mensaje? Quiero darle un mensaje a usted. Ah, perfecto. Claro, música. Siempre música. tengo que ser optimista. Tengo, no, tengo que darle algo a usted. No, vamos. Es que yo quería preparar el ambiente. No, no, no, por aquí, favor. No, quítame eso. Aquí no, el mensaje, no, quítame esa música. Ya vamos. Bien. Concéntrese. Vamos, la imagen. Ahí está. Los problemas nunca se acaban. Pero las uniones tampoco. En la vida siempre hay problemas. En todos, en la universidad, en el colegio. La vida es un problema. En, en, todo, en, todo, en todo lado. Problemas y problemas. Pero usted no, no se deje caer. Eh. Busque una solución. Y a propósito de este mensaje, volvamos. Permítame mandarle un buen saludo a mi buen amigo Félix. Que alguna vez le llevé mi computadora. Es, es un gran técnico. Y me decía, ah, tranquilo, yo lo soluciono, para él no hay problemas. Lleva, todo es solución. Así que le mando a él, hincha, tigrado, acérrimo, a morir. Entonces, para él no hay problemas. Él, él, él, su trabajo de él es dar soluciones. Le mando un abrazo que siempre está pendiente de Abby Ayala. Hasta ahí la información deportiva, cerramos con el mensaje. Mañana eh, me vendré con algo diferente, algo siempre de qué hablar, de qué comentar. Primero dice, Remy, primero dice que no sabe de futurología, pero luego dice, Universitario de Sucre está destinado a perder. Yo nunca dije eso. ¿Cómo es eso? A ver, ponte de acuerdo. Nunca dije Aquí que... Un amigo que me un mensaje. Pero man, muestra el mensaje en la pantalla, sí. por ahí usted se está inventando. No no no. no, no, no, acá está, mira, acá está el mensaje, está clarito. Primero no, no. Remy dice que no sabe de futurología, pero luego dice Universitario de Sucre está destinado a perder. No dije eso. Que se ponga de acuerdo. Universitario de Sucre no está destinado a perder. Está destinado no. a ganar. No estás tampoco. Futurología. No me, no me Yo no dije eso. Yo siempre doy probabilidades de qué puede pasar y entre esas probabilidades uno ve las estadísticas y ve qué equipo llega en mejores condiciones que el otro. Nada más. Bueno. Le mando un saludo a su amigo. No sé si se está inventando, pero solo está en su celular. No, es bonito. un amigo que escucha con mucha atención las cosas que tú dices y detecta las contradicciones en las Le películas. mando un abrazo al amigo sí. anónimo que, sí. que se preocupa del sector de deportes. Está, está bueno. Gracias, gringo. Pórtate bien. Lo intento. Si no, vas a salir en Líbero otra vuelta en Perú. ¿Sí? <risa> que <risa> me <risa> malinterpretaron <risa> las presentes. palabras de este pechito goleador. <risa> bien. Cuídate. 9 con 30. Media hora antes. ¿Qué? ¿Qué hiciste? Gracias. Chao. Gracias. Ah, oh, me voy, vez. me van a dar palo. Es, Eso es todo. Es compulsivo este copión. Copión que, compulsivo. Jamás. Este pechito goleador vuelve y es vuelve y vuelve. Siempre yo, vuelve. Yo no entiendo quién lo ha patentado. ¿Quién es ese señor que lo ha patentado en la slime? No, ya vamos, gringo. Ya. Yo, para, para no ser copión, te voy a decir abrazo de gol. <risa> ¿Quién es ese tipo? ¿Quién dice eso? ¿Sabes quién dice eso? ¿Sabes quién lo dijo? ¿Quién lo ¿Sabes quién lo dijo? ¿Quién? Roberto Perfumo. Está bien, entonces, Ay, el, el, el otro, entonces el otro un es el genio. rey de los copiones, no, porque es el otro no, también lo dice, su amigo. Oye, no, no te refieras así a tu amigo, ten más respeto, no, por favor. No, no, no. Hablo de Perfumo. Yo también. Yo también. Bueno, <ríe> Gracias, hacemos una pausa. <ríe> Gran reino. Hacemos la pausa, ¿sí? ¿Qué